Alejandro, Ay. ¿qué quieres, güey? Sabes que vas a estudiar ya que falta muy poco tiempo para que, pues, elijas tu carrera y todo, ¿sabes? O sea, ¿ya lo no, no pensaste? no, o sea, mira, ya, o sea, ¿cuánto tiempo falta? O sea, realmente. No, sé? realmente falta muy, poco, wey, es que, wey, falta muy poco y está. Pero es que, güey, falta muy poco tiempo. ¿O sea, no lo piensas? O sea, si sí ya sé, okay, mira, pero no sé cómo, que es es cómo es es calmarte, sé cómo calmarte puedo decir O sea, quieres es que, es que peleemos con gusto vamos nada. a pelear Porque mm, en serio me estás poniendo no de un mal humor por tus pendejadas O sea, ¿sabes qué? A Cállate, a yo, yo. A Cállate a la verga, ya me tienes yo. hasta la cola No te has a ayudar como tu mente O sea, ¿sabes qué, güey? Si quieren nos vamos a partirnos la madre Me salgo de tu cabeza y nos partimos la madre Soy tu conciencia, soy tu mente, güey Te puedo molestar cuando yo quiera por las cosas que tú quieras ¿Ok, puto? Ok, está bien, güey, pero... Pues no es el problema que imaginas okay, cosas entonces, pues, ¿eh? Así que, de va. ¿Te parece? ¿Sí? A ver, ¿qué quieres hablar? Ok, me, me dejaste la computadora y ya se apagó por tus estupideces de que... No, es que tengo que escucharte, es que ponte atento. Ok, ahora sí, hablemos. ¿Qué te uh -huh. parece si somos políticos? Para la política, no creo que sea una buena idea. ¿Te imaginas yo de político? A al tercer día de campaña estaría así y no te gustaría. Hola, a mí ah, sí me gustaría. Bueno, ah, pues a mí sí me gustaría, tarado. No sé tú qué pienses. Pues ganaríamos buen dinero, o sea, sí, ganaríamos buen eso. dinero, pero ¿a qué costo, tarado? Pues nuestras vidas, pero no valen tanto, ¿tú crees? O sea, no, piénsalo. Otra idea. Mm, doctor. doctor. Si apenas veo sangre me desmayo. No sé, pero... Pues, ¿Pues resistirlo. ¿no? a mí como doctor? Sí, no, no creo. Me despedirían el primer día. ¿Sí? Entonces, mira... Ya no vamos a pelear, porque realmente esto no está llegando a ningún lugar. Yo lo estuve pensando mucho o sea, tiempo. Sería, trato de No te preocupes, yo ya sé. Porque mira, somos streamers, somos youtubers, para tratamos para de voy. ser influencers, tratamos de tener una vida como rockstar. Sí, me tocaré, perdón. Realmente pero no es estamos que avanzando. O sea, sé que tu vida se Al basa final, en la escuela, estoy... pero ¿a qué costo? Pues, pues, ¿No sabes? O sea, mira, te está preocupando. Solo quiero que seamos felices los dos, ¿vale? Realmente esas personas ganan mucho, no mucho, demasiado, y es lo que me gusta, ya lo verás. Hola, ¿cómo estás hermanito o hermanita que estás viendo este video? Pues bueno, eh, me tardé mucho la edición aunque no lo creas, aunque lo veas un trabajo tan simple, pues sí me tardé un poco con las voces y todo esto. Y pues miren, sé que no es un buen trabajo para muchos, pero traté de esforzarme y bueno. Solo síganme en redes sociales y por favor denle like y suscríbanse. Y créanme de que poco a poco va mejorando estos videos y así las cosas. Así que espero que les guste este video, lo hice con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Se ve que con poco esfuerzo probablemente me tardé mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y nos vemos en, en el próximo viernes.